Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A. Compra ahora más seguro y barato en G2A. Link en la primera línea de la descripción. El mundo de Fortnite está al borde del colapso. Una compañía está totalmente desesperada y tratando de estabilizar el punto cero en la isla. Galactus trató de comerse todo el universo y absorber todo a su alrededor. Perdió el combate, pero eso trajo algunas consecuencias. El punto cero ahora está expuesto en la isla y todos han tratado de huir de la isla o pronto lo intentarán. El agente Jonesy fue ordenado por su jefe a tratar de arreglar el punto cero. Lógicamente... Todo esto debe ser en secreto para no alertar a los 7. Así que amigos, bienvenidos a la explicación de la temporada 5 de Fortnite. Estoy seguro de que ahora estáis un poco confusos después de todo lo que os he dicho, pero no os preocupéis. Os voy a enseñar cuál es la nueva agencia en Fortnite... ¿Qué es lo que realmente la gente Jonesy quiere y por qué la isla de Fortnite estará cambiando durante estas semanas? Empecemos. En la temporada anterior tuvimos la gran batalla del nexo entre Galactus y los Vengadores en la isla de Fortnite por controlar el poder de Punto Cero. Esto de aquí, el Punto Cero, se trata de un orbe de energía... Parece que se trata de una energía capaz de controlar el espacio y el tiempo Por eso es capaz de absorber todo y convertirse en un gran agujero negro Un agujero de gusano, algo parecido Parece que los superhéroes dejaron la isla de Fortnite porque su misión tan solo era salvarnos de Galactus Y la misión de estabilizar el punto cero ahora es de John Jones. Un agente que trabaja directamente en las oficinas de la agencia. Ahora el punto cero está expuesto y la isla tiene una nueva compañía que trata de controlar y organizar todo en esta nueva temporada. La nueva orden. Durante el evento de Doomsday, Midas trató de vencer a la tormenta del bucle. Lo recordáis, pero falló. En esos instantes fuimos teletransportados por primera vez a una oficina blanca y con gente alrededor por los pasillos. Ahí encontramos los ficheros de Midas, Lince y Jules en carpetas top secret. De nuevo volvimos a la oficina por última vez y fue cuando conocimos a John Jones. Alguien que se ve como nuestro Jonesy, ¿no? ¿No? En el evento de Galactus volvimos de nuevo a la oficina para ver el caos que se había armado incluso en la oficina donde controlan absolutamente todo. Al parecer el teléfono sonó y John Jones respondió a lo que su jefe a lo que su jefe dijo que el punto cero está expuesto. Y debe ser solucionado de urgencia Ahí descubrimos que John Jones trabaja para lo que son las oficinas Estas oficinas ahora sabemos que realmente se llaman la Imagined Order Lo que significa más o menos la orden imaginaria o algo parecido Pero ahí realmente descubrimos que existía también la agencia de EGO Donde parece que Jones también trabajaba ¿verdad? Así que, Jonesy, sí, son tan solo uno de los tantos que existen trabajando para la Orden. Ahora entenderéis todo más claramente cuando hablemos de algunos detalles. Empezaremos... con el bucle. Por lo que sabemos hasta ahora, la isla de Fortnite es un tipo de anomalía en el espacio y el tiempo por alguna razón. En cuanto estás dentro, ya entras en el bucle y pierdes la memoria por completo. Fortnite es un Battle Royale por lo que 100 jugadores son soltados en la isla pero si mueres no pasa nada, vuelves al lobby y empiezas de nuevo, este concepto es lo que la gente llama el bucle, el empezar de nuevo siempre después de morir, una y otra y otra y otra vez. No sabemos por qué ocurre este bucle, pero sucede. Así que la Orden lo que quiere es que el bucle no se rompa y que nadie de los que están en él logre salir ni escapar. No sabemos tampoco por qué quieren hacer eso, porque realmente hay gente inocente en la isla. Y esto nos lleva al puente. Un puente que pudimos ver en el tráiler de la temporada 5. En esta misma temporada lo vimos dentro de las instalaciones de la Orden. Y sabemos que este puente te dirige directamente a Punto Cero. Ahora, estando expuesto en la isla, el Punto Cero hace que sea mucho más probable que alguien escape o que alguien salga del bucle por error. Entonces, John Jones ha entrado en la isla reclutando a sus mejores soldados para contener el Punto Cero. Este grupo deberá asegurar la isla y permanecer juntos para que nadie logre salir del bucle. Su misión realmente es retener a toda la gente en la isla y que nadie salga por el puente. Y esto nos lleva ya a la historia de esta temporada, el punto cero, cada día que pasa en la isla expuesto está más y más débil, más y más agrietado y esto lógicamente ha traído muchísimos problemas a la orden. Y es que la compañía ha enviado a estos bots para retener a todos y disparar a matar directamente a quien esté saltándose las reglas. Pero no son los únicos bots enviados a esta isla en esta temporada. Ahora la isla está repleta de personajes que tienen muchísimas historias que contarnos. Secretos revelados y misterios. Especialmente uno de ellos es muy familiar. Y realmente lo conocemos muy bien Se llama Jonesy del Búnker Ayer explicamos esta parte del vídeo en el vídeo anterior Así que ahora tendrán una etiqueta justo aquí arriba para no perderse el vídeo anterior Y saber por qué Jonesy es tan importante Ya os he dicho que había varios Jonesy... ¿verdad? Echarle un ojo que os va a encantar ¿Por qué creéis que Midas, después de ser devorado por un tiburón claramente... Volvió a ser Midas de nuevo, pero con diferentes estilos Midas Rex, Midas Sombra y... bueno, el pez Midas Así que sabemos que el bucle es capaz de crear clones Clones reales de las personas Por eso hay tantos Jonesy y Midas Así es como existen las variantes de las skins realmente. Por eso es que Midas trató de romper la tormenta del juego. Esta tormenta es la que obliga a que en cada partida finalmente tan solo quede una una persona victoriosa y todos volvamos al lobby después. Sin la tormenta no habría bucle. Por eso mismo Midas trató de romperla con la máquina del juicio final. Pero lo más extraño... Es cuando uno de los jefes de Fortnite, Lexa, nos dice que dentro de la isla hay gente en el bucle y gente que no. Esto me ha roto la cabeza, pero si quieren saber por qué deben dejar 5.000 likes en este video y traeremos la segunda parte de la historia de Fortnite temporada 5. Sé sí que os habrá encantado este vídeo porque es una locura y si habéis llegado hasta el final del vídeo... Tan solo debes decírmelo en los comentarios y te dejaré un buen corazón, crack. Comenten qué les ha parecido el video y suscríbete, bro. Nos vemos mañana, cracks.